Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez de ResetOK.com El día de hoy vamos a resetear el emisor son L565, ¿de que Del error de almohada, listo. Primero deben estar los archivos ya descargados, abajo en la descripción están el link para que los descargues o para que me contactes para que te ayude a descargarlos. Dame un doble clic, mostró. L565, damos clic en select, buscamos aquí este eh, L565, debe ser correspondiente, la misma impresora para que pueda funcionar Si tienes aquí una L555, pues no va a funcionar, tiene que ser L565, listo Clic en particular, ok, damos clic en dice waste, in, pan, contra, damos clic en ok Ok, damos clic en main, este ya es el reseteador, vamos a mostrar lo que es el contador y aquí en mail y chat para mostrar el contador en efecto está en 100% Esta es la causa del error listo damos clic últimamente. inicializar aceptar y listo ahí quedó reseteada perfecto vamos a pedirle al cliente que apague y encienda la impresora ya regresó ok ya podemos cerrar la ventana una vez que nos deje eh, después que cerremos, podemos cerrar la ventana, listo, cerramos la ventana listo, ok, ya quedó, perfecto, ok, esto ha sido todo, si te gustó el vídeo por favor dale click en me gusta click en like, un pedazo de like a este vídeo por favor te agradezco click en me gusta, clic en suscribirte y clic en la campanita contáctame a whatsapp 301-692-8346 Salud Wilton Martínez de ResetOK.com